Hola que tal, bienvenidos a otro nuevo video. El día de hoy les traigo cómo logré conseguir a este jugador del mes de febrero, Mohamed Salah. Para reclamar a cualquier jugador del mes, se requiere de 3 puntos de jugador del mes. Ahora vamos a ver cómo es que se consigue cada punto de estos. En el evento del equipo de la semana, en la parte de arriba están estas 5 recompensas. En la cuarta casilla es donde obtenemos el punto de jugador del mes. Para llegar a reclamar esta casilla debemos de haber reclamado las 3 anteriores no se puede reclamar directamente para la primera recompensa debemos de conseguir a todos los jugadores plata reserva y para ello ocupamos de 300 puntos del equipo de la semana para la segunda recompensa necesitamos conseguir a todos los jugadores oro reserva y para estos jugadores ocupamos de 900 puntos del equipo de la semana para la tercera recompensa tenemos que conseguir a todos los jugadores de oro titulares y para esto ocupamos unos 3100 a 3400 puntos más o menos del equipo de la semana Ya que según los jugadores que salgan varían sus puntos Y esto depende mucho pues del GRL que tengan Ya por último en la cuarta recompensa solo debemos conseguir a un jugador titular élite. Aquí les voy a aconsejar de que reclamen al jugador más barato en puntos Que sería más o menos entre unos 2000 y 2300 puntos del equipo de la semana si sumamos todos los puntos del equipo de la semana, nos gastaríamos alrededor de 6.900 puntos. Y ya con ellos, ya se pueden conseguir a un punto de jugador del mes. Por lo que para juntar los 3 puntos de jugador del mes, ocupamos más o menos de 20.700 puntos del equipo de la semana. Ahora, en los juegos de habilidades tenemos el entrenamiento del equipo de la semana. Y cada vez que lo hacemos nos dan 50 puntos. Y es repetible cada 6 horas. Así que por día podemos juntar 200 puntos. Si el evento dura 6 días a la semana, podemos llegar a juntar 1200 puntos del equipo de la semana. El otro juego de habilidad es el partido contra el equipo de la semana. Y en este nos dan 200 puntos. Este es solo repetible una vez cada 24 horas. Si lo hacemos durante los 6 días que dura el evento, podemos llegar a juntar 1200 puntos del equipo de la semana. En total, cada semana podemos llegar a juntar 2.400 puntos del equipo de la semana. Si lo repetimos durante las 4 semanas que más o menos trae el mes, podemos llegar a juntar hasta 9.600 puntos del equipo de la semana. Haciendo esto mismo un mes más, ya juntamos unos 9.200 puntos del equipo de la semana. Y con una semana más que juntemos los puntos en el tercer mes, ya logramos conseguir unos 21.600 puntos del equipo de la semana que son suficientes para en el tercer mes ya poder reclamar en la segunda, tercera y cuarta semana los 3 puntos de jugador del mes que se necesitan para ya reclamar al jugador del mes maestro si en dado caso no les sirve el jugador del mes que esté disponible en ese momento pueden cambiar sus 3 puntos de jugador del mes por refuerzos de habilidad, por monedas o bien por puntos de experiencia cada una de esas ofertas las pueden hacer hasta dos veces ya depende de ustedes cuáles quieran cambiar pero ojo esto es muy importante deben de cambiar sus puntos de jugador del mes ya que no son acumulables para otros meses en el mes que consigan sus puntos de jugador del mes es sólo en ese mes donde los van a poder cambiar ya sé que es mucho tiempo para juntar los puntos del equipo de la semana pero pues es una buena opción para sacarle el mayor provecho a este evento en donde no tengan que gastar ni sus FIFA Points ni dinero real. Bueno, espero que les sirva el video y sobre todo que les haya gustado. Si así fue, por favor suscríbanse al canal y no olviden dejar su like en el video. Nos vemos en el próximo. Adiós.